Los mosquitos del marciano Aún no sabemos cómo, un marciano escapa de un laboratorio militar Camina durante toda la noche y al amanecer cae exhausto en la orilla de una carretera Santiago es un chico que tiene una cierta característica Sus ojos no son como los de las demás personas Estos no pueden alinearse bien entre sí Haciendo que no puedan enfocarse en un mismo punto Teniendo problemas para percibir la profundidad Pero esto no es todo Santiago aprendió a vivir con eso. Hace poco se dio cuenta que sus ojos eran especiales. Por un ojo podía ver el cuerpo normal de las personas. Podía distinguir bien el rostro de cada uno de sus amigos. Con el otro ojo veía algo borroso. En realidad no era un problema de enfoque en el ojo. Lo que veía era el alma de las personas. Santiago acostumbra todas las mañanas a colocarse los audífonos y salir a trotar. Le gusta hacerlo por la carretera que pasa cerca a su casa, ya que tiene árboles a ambos lados y a él le encanta el olor de las plantas en la madrugada. No muy lejos, Santiago se da cuenta que algo se está moviendo débilmente en la orilla de la carretera. Se quita los audífonos y se acerca lentamente pensando que es algún animal atropellado. Cuando ya está muy cerca, ve que es un marciano y se cae hacia atrás del susto, se tapa un ojo y con el otro logra ver que no representa ningún peligro. Ve una sombra blanca alrededor de él y se acerca agachado. Le habla, confiando en que le pueda entender. El marciano lleva el suficiente tiempo en la tierra como para comprender lo que le dice, y al darse cuenta que Santiago lleva un recipiente con agua, le pide y él se apresura a darle su botella, la cual el marciano la bebe toda. Más calmados, el marciano le explica lo sucedido, le dice que se quiere ir de la tierra porque no puede estar aquí viendo cómo se maltratan unos a otros y cómo destruyen su propio planeta. Santiago ayuda al marciano a levantarse y lo lleva a su casa. Cuando llega, el marciano pregunta por qué le ha ayudado y Santiago le explica el don que llevan sus ojos. El marciano se alegra por escuchar eso. Le dice a Santiago que en el laboratorio militar hacían unos experimentos y con la habilidad que tiene él en sus ojos, pueden acabar con la maldad en el mundo. El marciano se levanta, va a la cocina, saca unos ingredientes y le pide un poco de sangre a Santiago. Él se niega, pero el marciano insiste. Le pide que confíe en él. Finalmente Santiago acepta. Se clava una aguja en un dedo y vierte unas gotas de sangre en la olla que se está calentando. Cuando empieza a hervir el menjurje del marciano, la casa se empieza a llenar de mosquitos, llegan de todas partes y Santiago comienza a espantarlos. El marciano lo detiene, toma la olla y la lleva al jardín. Todos los mosquitos lo siguen, se posan en la olla y al rato se van. Unas horas más tarde, ven en los noticieros que hay muchos muertos por alguna extraña epidemia. Nadie ha podido explicar lo que sucede. Santiago, preocupado, va a un hospital donde han llevado muchos de los infectados. Y tal como había pensado el marciano, los mosquitos habían adquirido un cierto filtro en los ojos que hacían que eligieran picar e infectar solamente a las personas que tenían un alma oscura. Asombrado vuelve a casa. Se desespera porque él no quería que sucedieran las cosas así. Puede ser que de esa forma se acabe la maldad en el mundo, pero están muriendo demasiadas personas. Santiago ve extraño al marciano. Se tapa un ojo y esa sombra blanca que lo acompañaba se está volviendo gris. El marciano no entiende por qué lo ve así. Santiago corre al baño, mira el espejo con un solo ojo, y su alma también se está oscureciendo. Sale insultando al marciano por haber hecho eso, le exige que acabe con los mosquitos, pero el marciano le explica que no hay forma de revertir esa epidemia. Sentados en la sala, siguen viendo los noticieros y se dan cuenta que los mosquitos solamente han picado a personas adultas. Aun cuando hay niños, los mosquitos no les hacen nada. Santiago ve por la ventana a un par de niños jugando abrazados. Vuelve sus ojos al televisor y ve que hay niños que también están abrazados, con muchos mosquitos alrededor. Santiago se da cuenta que son los abrazos los que hacen que los mosquitos no los vean. Así que corre al pueblo donde han ido a parar los mosquitos y le grita a la gente que deben abrazarse. La gente lo mira como si estuviera loco y siguen espantando a los mosquitos con sus ropas irrepelentes sin que eso los detenga. Santiago ve a un chico que siempre se burló de él por su problema en los ojos. Respira, se llena de valor, corre hacia él y lo abraza. El chico intenta soltarse, pero se da cuenta que los mosquitos se alejan de él. Todos alrededor vieron lo que sucedió y comienzan a abrazarse unos a otros. Los mosquitos, al no poder picar a nadie, se atacan entre ellos y poco a poco van cayendo muertos al suelo. Santiago comprendió que cuando somos niños, nuestra amistad vale más que nuestro orgullo, y por eso para ellos es muy fácil perdonar y abrazar. Cuando crecemos, perdemos esa habilidad. A este pueblo le costó muchos muertos comprenderlo.